Vamos a quitar la cuenta Google al J727, J7 Prime de Metro PCS. Ponemos batería y procedemos a encender el equipo. Botón encendido y encendemos. Tengo un Galaxy J7 Prime de Metro PCS. Metro PCS on the Nationwide T-Mobile Network voy a Metro y t lo mismo ya aquí tenemos ya la pantalla principal el idioma español le damos acá a iniciar aquí se dice que es un intento no lo autorizado, bla, bla, bla. lo conectamos al Wi-Fi Conectar, y aquí volvemos a siguiente. Y volvemos atrás, atrás, atrás. Aquí al principio presionamos con dos dedos la pantalla. Acá con los dedos en la parte en blanco. Hasta que se active el modo Tollback, el modo de accesibilidad. Ahí se ha activado el modo Tollback. Ahora dibujamos una L en la pantalla. En forma de una L. Le damos a configuración de Tollback. Nuevamente dibujamos en forma de una L para desactivarlo. Temporalmente, ahí donde dice detener comentario, doble clic y le damos a aceptar dos veces también Entonces bajamos hasta donde dice ayuda y comentarios Acá en ayuda y comentarios seleccionamos Y aquí empezar a utilizar Voice of Access. En cualquiera de los dos podemos probar. Pero comenzamos en el primero. Si no nos sale, por ejemplo, aquí que no nos sale. Volvemos atrás. Y elegimos el segundo entonces. Aquí nos sale el video de YouTube. Le damos un clic al centro. Y le damos un clic al relojito. Miren aquí el relojito le damos un clic. Entonces aquí cuando le damos relojito nos va a mandar directamente al navegador recordar luego Y acá escribimos nv run bypass ¿Qué pasó? Otra vez. Okay. Corramos aquí y escribimos nv run espacio bypass mírenlo aquí el segundo le damos clic encima y el primer link que no aparece mírenlo acá bajamos hasta donde dice FRP o NR1, lo descargamos y también descargamos permitía uh, cerrar eso cerrar descargamos el Quick Shortcut Maker lo vamos aquí a favorito A cancelar historial historial de descargas de descarga oh pero no se han descargado todavía eso pasa generalmente cuando el internet está lento volvemos atrás o si ocurrió un error vamos a darle de nuevo otra vez acá y vamos a proceder a descargarlo de nuevo acá el quich Permitir acá le cagamos el frp un room y también ponemos a descargar el quick shortcut, abrir una nueva pestaña y ahí se va a comenzar a descargar. Ok, está descargando. Ya eh, tenemos que esperar porque aparentemente, porque el internet está lento acá en historial. Historia si de descarga aún no nos sale. Voy a dar aquí ajustes para ver qué es lo que pasa. Acerca de mis archivos. Y actualizar. Información. Oh. Está extraño porque debió aparecer ya. historial de descarga aquí ok, se descargaron dos veces parece que era como el internet estaba lento vamos a a ver desde el principio, aquí en favoritos donde dice historial historial historial de descarga acá ahora instalamos el quick shortcut, cualquiera de los dos porque se descargó dos veces, programa de instalación de paquete, aceptar entonces aquí le damos a configuración eh, ya que estamos aquí le damos otro ajuste de seguridad bajamos donde dice administración del dispositivo y aquí find my device lo desactivamos eso desactivar volvemos atrás aquí otra vez atrás y le damos donde dice orígenes de conocidos quitamos esto y le damos a aceptar le damos a instalar ahora Vamos a, fin a abrir, perdón. Abrir y aquí buscamos inicio de touch. Which, which, Esto tiene que estar por aquí abajo, como buen en orden. A ver, inicio. A, a Creo que me pasé. Buscamos la, <coughs> perdón. Buscamos el inicio de TouchWish, que está un poquito más para arriba. Tiene que estar en la I. G, H, I. Aquí está la I. Oh, míralo acá. Inicio de TouchWish. Míralo ahí. Seleccionamos. Seleccionamos inicio de TouchWish. Y le damos al primero. Luego le damos donde dice Pruebe. Entonces ahí entramos al menú ahora, aquí en el menú le damos aplicaciones, ajustes y buscamos aplicaciones. Aquí en aplicaciones localizamos el Google Play Service, que está por aquí arriba, Míralo acá, Google Play Services, desactivar acá, desactivar y forzar cierre. Volvemos atrás, atrás hasta el principio, atrás otra vez, atrás, y aquí en la carpeta que dice Samsung, mírala aquí arriba, buscamos mis archivos, mírala acá, e instalamos el VN run y siguiente, instalar, ahí está instalando, esperamos que termine la instalación que dura unos segunditos, Ahí está instalando. Um, no, no habría que abrirlo. Atrás, perdón. Eso no hay que abrirlo. Volvemos atrás, atrás. Y aquí buscamos la aplicación de Play Store. En la Play Store la abrimos. Duramos unos segunditos hasta que cargue. Y cuando cargue así le ponemos una cuenta de Google existente acá. Puede ser esta misma, pero yo les recomiendo una que usen en su país, porque en algunos países la bloquea, no permite que inicie sesión. En otros sí, pero es bueno que tengan una cuenta y se la pongan. Si van a usarla, eh, us si, o sea, si el teléfono es suyo, le pone la misma de ustedes, no hay problema. Ponen la cuenta acá. Vamos a ir y acá ponemos la contraseña. Recuerden que tiene que poner una cuenta de Google existente para que haga el proceso bien. Si tienen una pueden usarla también porque la vamos a quitar ahorita. Acá entonces le damos a aceptar, acepto. Y aquí viene un errorcito que ya no importa, a mí no hay el error. No importa, le damos aquí y miren la cuenta agregada y volvemos atrás atrás muy importante aquí bien, ajustes y abrir aplicaciones ahora lo que tenemos que hacer es activar la aplicación que desactivamos anteriormente la aplicación de google play service que está desactivada la volvemos a activar y reiniciamos el equipo son power reiniciar acá el botón reiniciar está como desenfocado bueno, pero ahí se reinicia ¿no? le das a reiniciar y esperamos que reinicie el teléfono para terminar con la configuración y ahí está iniciando Aquí está el talkback activo. Si queremos, lo desactivamos de una vez. O si no hacemos en forma de una L, de tener comentarios. Aceptar. Entonces, acá le damos aquí a iniciar. Le damos a siguiente conectado al wifi Aceptamos los términos y condiciones. Acá le damos a siguiente. Siguiente. Y aquí está la cuenta agregada. ¿verdad? Cuenta agregada. Le damos a siguiente. Nos pide que esperemos un momentito. Un momentito. Y esperamos el momentito. Varios momentitos. a unos cuantos momentos ya. Pero ya, te, ya está terminando. Esa es la primera configuración que es un poquito lenta. No restaurar acá. Otro momento. Ahora no. Analizando. Aquí le damos aquí abajo. Omitir. Omitir. Ah, finalizar la configuración es básica ya que estamos haciendo para entrar ya a la pantalla de inicio esto siempre pasa que yo lo doy atrás ahí ok ahí salió entonces tenemos acá unos errorcitos que están saliendo mírenlo ahí eso es por la aplicación quita la morita entonces le damos aquí a menú buscamos la aplicación mira acá dejamos presionar encima y lo restamos hasta desinstalar y aquí le damos a aceptar se van esos errorcitos que estaban ahí ahora en ajustes Entramos aquí donde dice accesibilidad. Mirenlo por aquí arriba. Acá entramos a accesibilidad. Bajamos donde dice tollback. Quitamos esto de aquí y le damos a desactivar aquí. Aceptar. Volvemos atrás. Y este paso solamente hay que hacerlo si la cuenta no es, si el teléfono no es suyo. Entonces aquí entramos aquí a la cuenta. Cuentas. Seleccionamos la cuenta existente y la eliminamos. Eliminar cuenta. Pero si es su cuenta personal y su teléfono personal, la puede dejar. Tenemos aquí la versión del teléfono, el modelo y la versión de software. Eso es todo. Ahí está listo.